Hola, mi nombre es Johnny Finch, desarrollador de videojuegos e eh, integrante del grupo Working at Games. En el vídeo de hoy os traigo un gameplay con amigos en el Fortnite, ese juego en el que ya nadie juega, pero bueno, yo ya juego. Estamos aquí en, en un juego ¿Qué? inevitablemente... Ah, bócalo, bócalo, bócalo. No, inevitablemente creativo vale? está callado porque se ha concentrado <risa> cuidado. cuidado que se te agarra esto No, no lo puedo ¡Ameno! ¡Ameno! ¡Ameno! ¡Ameno! ¡Lo vi! ¡Ya Ven con Paco, ¡Ay no! ¡Picocón! ¡Picocón! ¡Picocón! de ¡Picocón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ah! Bueno, ya, ya Do ameno, DORIME A menos, dorime. do Ay, Ameno, ameno dorime. <laughs> do A menos, a menos, do está empeñado en alguien Ah, puta A Está, eh, Dory main Dory Woman Dory Dory Woman Hombre... es Dory man". Dory <fırs at your hand> <laughs> ¡Apelá, apelá, a ver, qué? Pelin, pelin, pelin, pelin. Cuidado, eh! ¡Un poquito más! otro, ya otro! el momento! Mira, ¡Hola! me fiado! Vale, yo no voy a ser más buena gente. No voy a ser más buena gente. ¿Para? ¡Ay! Me ha tomado por todos. <risa> no leo la, la pantalla, no sé explicar. Y un es resplando bastante, y hace. ¡BOOM! ¡Oh! Y DIGO! ¡Ya está aquí la guerra! Ya está la guerra. ¿Usted qué quiere? ¿Un tonto para reírle la gracia? Y moriré haciendo una leyenda. A un tonto No. Todo el mundo por ahí. ¡Todo el mundo por ahí! ¿Dónde ¡Está un franco, ¿sabes? Yo con eso... <risa> ya, ya, pero es que yo, Juan Carlos tiene si no mejor... Vamos <risa> a por aquí con ese todo corriendo. <risa> no, aquí estaba... Carlos no estaba... Venga, que se te ya la cara esa... Te para que lo digas ahí, este también... No, no, no, no, no, no, aquí no, no, no, a no, no, te no, no, no, no, no, y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós